Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Y el que tiene rabo de paja, no se acerca a la Candela. Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva en Vivo. Hoy es martes 19 de octubre de 2021. Hoy es Día Internacional del Cáncer de Mama. A prevenirlo. La solución está en una detención muy temprana. Como siempre le damos gracias a Dios por tenernos con todos ustedes. Como siempre, a través del sistema Cardenal 1050 Banda AM CNC Noticias, Canal 14 de Conasi, Canal 21 de Mariangola, Canal 4 de Cerril Canal 4 de la Loma de Calenturas ahí mismo en la Loma de Calenturas Manantial de Vida. También nos transmite Canal 9 de Bosconia con Euclides Alcini, canal 3 de Santiago de Tolú. También puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Enrique-Camargo Bajo 30 en Instagram, Enrique Camargo TV en YouTube, Enrique Camargo en Facebook Live y Enrique Camargo 30 en Twitter. Reciban el saludo de Lenín Marmolejo. Buenos sí, días, Enrique. No soy él. Sí, señor. Hoy es martes. Andrés, buenos días. Buenos días, Enrique. Buenos días a todos los que nos sintonizan diariamente en Candela Viva en vivo. Y un saludo especial de Jorge Iván Peñaranda Camargo, surtiéndonos, como siempre, de la buena vibra y la información. Estos son nuestros titulares. Este es nuestro contenido. El nuevo Rey Vallenato resalta a nivel nacional e internacional por su enfoque étnico. Entérese aquí, en Candela Viva, la reacción del presidente luego de contundente rechifle en la plaza Alfonso López. Dos niños murieron al consumir frutos venenosos en corregimiento de Río de Oro, sur del Cesar. Una mujer se ahorcó en los guasimales. Mataron a patas largas en Aguachica. Un policía murió en un accidente de, de carretera cerca a Mariangola. Se le atravesó un semoviente. Un joven oriundo de Curumaní murió en un balneario en Norte de Santander. La policía durante el desarrollo del Festival Vallenato atendió 1,687 procedimientos judiciales, riña violencia interfamiliar. En la mañana de hoy será el sepelio de la esposa del exalcalde de Bayupá, Rodolfo Camposoto. 11 cadáveres rescataron del cementerio de Curumaní, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecida en otros cementerios del César, también hay rescates muertes por COVID siguen en la baja en Colombia, lo mismo que los contagios aunque en Vaidupar, durante el Festival Vallenato hubo divorcio con el tapabocas sentido homenaje le rindieron en la sede tradicional de la Changay, casa colonial del Boreluque, al bailador y coreógrafo Carlos Calderón Mejía Materas de la Plaza Alfonso López fueron tomadas como mesas. Un periodista se quitó la vida en Montería por problemas económicos. 633 minutos, 633 minutos. Nuestro sondeo de opinión de hoy. La gente, nuestros oyentes, que son muchos, por Cardenal, por Mandantial de Vida, las redes sociales, por televisión, nos dicen. José Ricardo Villafañe, Ricardo como se le dice en los que lo conocen, ha tocado al lado de íconos del canto vallenato internacional como Silvestre de Angón y Carlos Vive, que lo quiere tener ahí en nómina. ¿Cree que el nuevo rey por su condición de arhuaco proyectará el festival vallenato? A, sí, B, no. Ese es nuestro sondeo de opinión. ¿Cree que el nuevo rey, por su condición de Aruaco, proyectará el Festival Vallenato? A, sí, B, no. 6.34 minutos y vamos de, de lleno ya con esto, el resumen del Festival Vallenato. Como todas las elecciones y de Rey Vallenato en, han tenido polémica. ¿Por qué? Porque son concursos subjetivos, no es como el fútbol ...que el que marcó más goles ganó... ...o en la política... ...que el que metió más votos ganó... ...eso es de Winston Churchill... ...en el festival Vallenato es el que toque más... ...pero es subjetivo... ...y podemos hacer historia a lo largo del Vallenato... Eh, ...cuando ganó el primer festival... ...Alejo Durán... ...algunos decían... ...ah, ganó porque no se presentó Emiliano Zuleta Vaquero... ...porque estaba bebiendo... ...lo llamaron tres veces y no subió y fuera... Cuando ganó Colacho, qué polémica, versos y para allá, porque un sector de Valledupar no lo quería, porque él se codiaba con los más granados de Valledupar. De, de Cuando Miguel López, polémica, han sido polémicos, todos, casi todos los, los reinados, incluso el tercer festival, que fue donde ganó Calisto Ochoa, el juglar de Valencia de Jesús la hispánica, hubo polémica porque había un sector que quería que ganara Emilianito Zuleta y en esa ocasión, lo recuerdo como hoy hasta lanzaron eh, papeles de una avioneta promocionando, hubo urnas de votación en la plaza Alfonso López para ver quién ganaba si Emiliano o, o Calixto, que ha sido uno de los reyes que la gente quedó más contenta y para allá siempre hay discordia, eh, cuando no ganaba eh, Luis Enrique Martínez, en fin. Lo que sí sé, y estoy seguro, de esto sí estoy seguro, es que el señor Ricardo Villafañe, José Ricardo Villafañe, es noticia a nivel nacional. Hoy escuchando bien temprano las emisoras, las radios en Colombia, desde Barranquilla, Santa Marta, donde usted se metía, decían un aruaco es rey del Festival Vallenato. ¿Qué significa esto? Que a las señas les ponen atención en todas partes. Ha salido uno que otro a criticar que Ricardo Villafañe no es indígena. Es indígena. Es indígena. Porque es que no es serlo, sino considerarse como tal. Habla la lengua aruaca perfectamente. Desde toda la vida, viste sus atuendos. Y es hijo de Ricardo Villafaña, de, de, de, de Vicente Villafaña. Así de fácil, Lenín. Enrique, al respecto Saúl Mindiola, rechazó categórico a la intención de desestimar al rey vainato profesional, poniendo en duda su identidad. Él es el rey, eso lo dice él, él es, él es el rey vainato para el festival, para la nación IQ y para el mundo. Invito a todos a respetar el derecho a la identidad y si, y si consideraron que no era el ganador por alguna razón, porque no se lo ganaron en contienda pregunta él, con los pitos y con los bajos, el toca bonito Tegumu, José Ricardo Villafañe o sea, ahí dice en, en lengua aruaca. enrique, lo que pasa es que la suspicacia radica o inicia desde un principio con el bayón ese que él puso ahí en la glorieta, en homenaje a la pilonera mayor donde uno se pregunta Enrique, eso no se hace con uno ni dos con, ni, no, ni con dos pesos eso es una valla que puede estar costando alrededor de 15 millones de pesos entonces la gente dice la, eso creó malicia indígena lo, ¿no que, lo, que haya, lo que haya creado porque así somos nosotros le voy a decir y no tengo por qué decirlo este joven Ricardo Villafañe quien, a quien conozco desde niño de la mano de su señor padre nieto de Duane el primer indígena aruaco que tuvo casa en Novalito yo Mire, este muchacho no es ningún pobre, porque sea Aruaco. Este muchacho es cafetero y tiene fincas cafetera. Y su señor padre y trabaja hace años en la gobernación y trabaja. Es, es, es registrador auxiliar, auxiliar del primero de mayo. Ah, porque Juan de los Palotes puede comprar una valla. Mire, aquí hubo un afiche, y usted debe recordarlo, donde promocionaron a Sammy Ariza. Fue el, el que salió como artista, se equivocaron y no sabía que estaba. Y si hubiera ganado, hubiera sido polémica. Todos los fallos donde está la expresión, la subjetividad sujet, del hombre, tiene polémica. ¿Quién fue el jurado? Había tres reyes. No saben de música. Ah, claro, que yo quería que ganara no sé quién. Ya ese es otro cuento. Que ganara fulano y tal, yo soy un, un cuento. Todo aquí tiene intereses. Es ¿Eh? mi parecer, a mí ganó en francalista. Eh, lástima que yo no lo pude ver porque había fallas en la televisión y pocas emisoras estaban transmitiendo. Eso es eso es verdad, Enrique. Y la transmisión de Telecaribe, un fiasco, colocan unas personas que no bueno, conocen eso. Bueno, pero eso, pero eso, eso no nos... Aquí no... le tengo, Enrique, el cuadro de honor para los oyentes y televidentes del 54 Festival Vallenato en homenaje a Rosendo Romero. En categoría profesional, José Ricardo Villafañe, Canción inédita Las vainas de Oñate de Jesús Carrascal. Muy buena esa canción, Enrique. Sí, me sí, gustó. Yo la escuché. La piquería Yostimar Prada, en acordeón aficionado, Daniel Eduardo Paternina Garay. En acordeonera mayor, Natalie Patiño, Enrique, y aquí me voy a detener un poco porque es que Natalie Patiño, recordemos, oyentes y televidentes, que fue la joven que en, con, en contiende el año anterior se fallece su mamá producto de un cáncer. Y ella, aún así, con ese dolor, sigue presentándose. Creo que quedó de tercer lugar en esa ocasión. Y ahora, pues, se presentó y gana en Francalí, Y eso es de, de resaltar, Enrique. Claro, eh, yo quisiera escuchar, eh, eh, aparte de. De Natalie o no, del no, rey. Del rey Vallenato, Ricardo Villafañe. Y aparte de lo que dijo para los medios de comunicación. Es que ahí hay algo muy interesante que dice este Aruaco. Dice esta es la integración entre los hombres de la sierra y los que vivimos aquí en el plan eh, hace años escuché a Ricardo Villafañez cuando empezaba en esto a, a, a Vicente Villafañez decir unas cosas que no se me han olvidado nunca eh, lo que dice es que aquí donde están ustedes, esto perteneció a nosotros aquí vivíamos nosotros y de aquí nos sacaron, nos llevaron a las cúspides a esconderse cuando llegaron aquí en la, en la conquista, cuando llegó el tudesco Ambrosio Angel, pero escuchemos a Ricardo Villafañe. <música> vallenato, unido a dos pueblos hermanos, los pueblos de la sierra, el pueblo vallenato. Creo que hoy se escribe un capítulo nuevo en la música vallenata, y ese capítulo es un indígena bajó de la sierra, se montó en la tarima el Parque de la Leyenda, se convirtió en rey para representar la cultura de la costa norte colombiana. ¿no? Llevo, llevo 17 años en las diferentes categorías, han sido dios duros, otros felices pero hoy se resumen todos en este día, me siento muy feliz, muy feliz porque la sierra hizo historia. Oye, mí, Eduardo, ese indio toca bonito, ¿eh? <risa> El indio toca bonito y quiere hoy comenzar a escribir una nueva historia en la música vallenata. Le dicen los maos, su de hoy la sierra está de fiesta, hoy la sierra está feliz porque las inspiraciones de cada una de mis notas fueron creadas bajo el agua, las montañas, las rocas, cada una de las notas que interpreté fueron inspiradas en eso. Hoy me siento totalmente feliz de que eso rindió fruto, hacer algo diferente, hacer una propuesta diferente musical, creo que es un momento eh, diferente en el Vallenato que nos permite... Sí señor, 6.43 minutos, mire lo que escribe aquí Eduardo Álvarez, dice el festival Vallenato estuvo impregnado con un enfoque territorial, con la elección de la reina menor Isabel Sofía Picón de Ocaña, corazón del Catatumbo. Con enfoque étnico, con la elección del rey indígena arhuaco Ricardo Villafañe. Y el, el de la piqueria es de Paz de Ariporo. Sí, es de Orientales. Claro, es municipio eh, minero. Petrolero, eh, Petrolero. petrolero usted estuvo allá. Que da más plata. ¿Qué Enrique, da, en el cuadro de honor, acordeón infantil Santiago Díez, acordeonero Juvenil José Villazón y la que usted mencionaba, la acordionera menor Isabel Sofía Picón de Aido Caña. Sí, señor, una muchacha que la promoción toca muy bien. Escuchemos aparte de los... Ahí de, tenemos a la, a la reina. A la reina, a sí. A, señor. A, a Natalie. A Natalie, no a... a... 644 minutos de que le va a servir al Festival Vallenato la elección de Ricardo Villafañe. Le va a servir. Esto es noticia a nivel nacional y a nivel internacional. Yo, de verdad, es mi parecer muy particular. Eh, él estuvo en la escuela del Turco Gil, estuvo en los niños del Vallenato, lo vimos Medirse de tú a tú con Carlos Vives Una vez hablamos con Ricardo Eso y dije yo vas a ser acordeonero De Carlos Vives Porque es que eso es lo que gusta Llama la atención que un tipo Con su manta que si lo entrevistan en Aruaco, abra, a, a, aruaco Que tiene eh, Buena presentación Es un profesional contador público Entonces por allí me escribe alguien Pero ah tiene problemas judiciales Los jurados y la fundación No tiene que ver eso es la fiscalía y verá cómo él, sus abogados, que contrate al del espía y al que le dé la gana, pero aquí es tocando acordeón, aquí no es antecedentes de, de ningún lado, eso es mi parecer. Enrique, precisamente sobre este caso judicial, el 14 que iniciaba los concursos tenía la audiencia. Pero este y fue el aplazada, es que este fue el sistema. La que Está aplazada por la audiencia concentrada. Sí, porque este. Ah, y el único que no va a aplazar un, un, una audiencia. Si este es el sistema penal aplazatorio. Pero usted sabe desde cuándo viene este caso. Viene desde el, dos, desde el 31 de octubre del 2020. ¿Por ¿Va eso? A cumplir un año? ¿Por eso, Lenín? Porque es que la fiscalía se estrena. Entonces, eh, para pa lucirse, para que sepa que existen. No sé su parecer, pero para mí estuvo bien, no olvide nuestro sondeo de opinión de hoy nuestro sondeo de opinión de hoy en Candela Viva en Vivo cree que el nuevo rey por su condición de arhuaco, por ser arhuaco proyectará el festival Vallenato usted nos dice sí o no lo personal Enrique no debe interferir digamos en lo artístico o cultural pero de una u otra forma es una mala imagen que se va a proyectar de que el rey Vallenato es el rey golpeador de mujeres bueno, Pero yo opino que si nos basamos en esto, tendríamos entonces que hacer un trasfondo en otros ciertos artistas que se rumora y se tiene indicios de que también golpean a sus mujeres. Ahora, ¿no se puede ver empañado que el nuevo rey del Festival de la Leyenda Vallenata, por supuestamente ser abusador de mujeres, no se le pueda dar este tipo de, de, de elogio, no se no, le pueda... Eh, Andrés, es que de la demostrar ha que él con sus notas, con su talento, demostrando en Tarima que se merecía ser el rey de, del, del, de, del, festival. Es que, del festival. Enrique, si Enrique, si eso malo o bien puede generar una mala imagen para una fundación caída que no le cree el pueblo vallenato. Mire, Enrique, la cantidad de comentarios en contra de la fundación, de la organización de este festival vallenato, y si yo voy a poner como rey vallenato a alguien que desafortunadamente por lo personal tiene una mala imagen, yo no lo pongo. ¿eh? Lenín, Lenín, yo no quiero polemizar, pero le voy a decir dos cosas a usted, a usted y a todos aquellos maldicientes del rey vallenato. Uno, nadie puede ser condenado antes de no haber sido vencido en juicio, juicio. y eso está en una etapa de investigación. O yo, ahí no pueden hacer nada. Allí la fundación no hay en los requisitos. Que yo, si no los he modificado, antes yo los leía los tuve en mis manos. No dice que, lo, le, lo pueden, eh, eh, eh, eh, que no se podía inscribir. No se podía inscribir. Eso es otra cosa. Que él tenga un problema judicial, bueno, ya eso verá, es manera personal. Tuvo una agresión, claro, no estoy justificando y no lo justifico porque soy esposo, soy padre, soy tío y, y, y le digo una cosa. No se justifica el maltrato a una mujer, es mejor huir, esa es la mejor táctica, perderse y bueno. Pero una cosa no afecta a la otra y a nivel nacional no están hablando de ese tema. Lo que están proyectando es su manta, su condición de Aruaco, no que, que es hijo de no sé quién, es Aruaco, y ahí lo dijo un líder Aruaco. Eso es un atrevimiento de aquellos que, porque no ganaron, porque tenían otros intereses. Claro que sabemos que hay concursantes que los padres mueven los verdes y que mueven el dinero, y aquellos que viven del vallenato les gusta. No, vamos a decir, claro, que, que la gente trabaja es porque necesita pero ganó. Y todos los reyes aquí han tenido eh, polémica cuando no han elegido. Aquí los que no han tenido polémica han pasado sin fun y fa. Y no voy a mencionar para no herir sus eh, eh, personas. Dime, hay que, que ver la objetividad. Aquí no se está premiando el ser buen marido, el ser buen ciudadano, el ser altruista. Aquí se está premiando es el mejor acordeonero. Sí, esto, estoy... es una, esto es un concurso musical. No Como dije ocurre. anteriormente, hay muchos artistas que se conocen que ha maltratado a su mujer. Que no, que han hecho padre, de todo, Pero esos no. no son problemas de nosotros. Eso no son no, problemas ni de, ellos ni de la fundación. La ley, yo quisiera que la fundación aquí, debemos ser objetivos. Son sí. comentarios machistas. No sé, no estoy de acuerdo con ustedes. La no, persona no, yo debe no estoy, ser íntegra. Sí, pero yo no estoy justificando. Yo no estoy justificando esto. Pero entonces ahora, dígame, cómo tenía que hacer la fundación Rodolfo Molina, El Mono Quintero, Hernando Molina eh, y todos los que están allá, el Mono. Eh, mon, eh, ¿Cómo podían decirle? Es que usted no puede participar. No, pero Doctor. déjelo Enrique en el camino, ya llegó a semifinal y, y quedó. ¿Y cómo? Ah, ahí, ahí sí. Y si lo hace, entonces la fundación mete las manos en los fallos. ¿Y cuántas veces no lo ha hecho, Enrique? No, no, eso, es, es, un, eso es para probarlo. Es eso es para probarlo. Eh, eso, eso, es no para probarlo. eso es para en, probarlo. En, eso es para en, probarlo. En, eso es para en, probarlo. No, eso no se puede. Eso no se puede. Si uno no tiene las pruebas, no lo puede decir. Bueno, esto va a causar polémica. Lo que sí es que yo esta madrugada de ayer me pasé por todos los medios hasta en, en Paraguay estaban hablando de la elección de Villafañe como rey de la leyenda vallenata y lo va a proyectar lo va a proyectar de registrador auxiliar lo veré en los grandes escenarios de Canadá y Estados Unidos en Canadá, eso sí gusta de los indígenas hacemos una pausa y ya volvemos con otro tema, este tema va a causar eh, polémica, pero claro cada quien puede dar su concepto nosotros no eh, le tapamos, no, no tenemos aquí eh, lo que dice sensor para que la gente exprese los que están en la mesa y los que están por fuera. Hacemos una pausa y ya volvemos. La vacuna contra el sarampión y la rubeola también es una vacuna de vida. Niños de 1 a 10 años nacidos entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2019 deben recibir una dosis adicional. Acude a nuestros puntos habilitados. Este es un mensaje del Hospital Eduardo Arredondo Daza del festival, la fiesta del pueblo El Festival Vallenato es la llave de la reapertura económica en el territorio Guardián de la música vallenata auténtica Confacesar IPS abre sus puertas para ofrecerte una salud de calidad y oportunidad en una infraestructura cómoda y moderna, en servicios de medicina general, medicina laboral, odontología, pediatría, ginecología, enfermería, fonoaudiología y laboratorio clínico, entre otros. Con IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos, estamos cumpliendo sueños. Vigilado, ¿Sabías que con Supergiro te puedes ganar el valor de tu factura? ¿Cómo? Sí, llegó la factura ganadora. Paga tu factura de servicios públicos en nuestros puntos de Supergiro Cesar y gánate el valor de la factura. ¡Voy paisa Valor máximo, 500 mil pesos. Aplican términos y condiciones. En tu es vida, es progreso. En tu par, garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia. Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web, www.endupar.gov.co. También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa. Porque en tu par. Este todos. 6:53 minutos nuestro sondeo de opinión de hoy. Su opinión vale. Aquí puede usted decir su concepto. Cree que el nuevo rey por ser arhuaco proyectará el festival vallenato, sí o no? Nacional, inter... en Colombia es noticia, en Acosta es noticia, en Valledupar esa es la polémica teníamos años. Cómo me gusta esto que no había polémica sobre el Festival Vallenato. Esto fue lo que hizo grande el festival. Si no busquen una, una canción de genio, eh, el Fonsequero, eh, para que usted vea la crítica, Carlos Huerta quería hacer festival en Riguaya porque no ganaba lo no, que él quería. Bueno, y esto, esto es lo que hace grande la polémica. Eh, Andrés, reportes de sintonía vamos con los primeros reportes de sintonía Esto en candela viva en vivo Diego Alejandro Caicedo, Jorge Robledo Ariel Araméndiz, Adrián Rosales Olga Cataño, Carlos Villamil Eduardo Cuello, Yuranis Pacheco Giancarlos Carlos Vega, Iris López Nivia Gómez, Carlos Barreto José Cuello, Mavis Rodríguez Furo Guardia, Lina Rimón eh, eh, Rimón, eh, Pelón Guaraujo en Apaz eh, oye usted mire, no está viendo Jorge Enrique Robledo candidato precandidato presidencial a... precandidato por la esperanza Enrique, que le quedó gustando este programa ya que usted está tocando la, la política pero no es la única polémica que hay dentro del Festival Vallenato usted tenía una entrevista con el presidente Iván Duque y qué pasó bueno mire yo dije, lo dejaba para, para la política, política, pero no, ya no. que usted lo dijo mire, el presidente de la república no le gustó para nada la contundente rechifla, yo dije aquí que eran cuatro no, después me mandaron los videos, entre ellos Ariel araméndez un amigo me dijo mira Enrique, mírala bien y me, nos pusimos a mirarla Andrés amplíamelo, mira acá, escuchemos el hombre salió ¿qué, qué, qué término le utilizo para que no, no, no, no nos saquen del aire? moribundo ¿no? Furibundo, Raudo, ese, no, no, Raudo no, Raudo rápido, vallido, furibundo. Sí, sí. Bueno, eh, Cabrero. Cabrero. Molesto. Emputado, diría el vallinato. Bueno, ya usted dijo lo eso. Lo que faltó fue presión <risa> para cómo salió el presidente. Sí. Y se fue para el hotel. Y luego no se no. estaba bajando en el ejército allá. En, no. Para el hotel. Si usted sabe, lo dice. No, no, no. no. Bueno, Yo no sé nada. Este, este, molesto. El día siguiente yo fui a intentar hacer lo que iba a hacer. Y ¿Cuántos dijo, minutos le iban a dar a usted ahí por la entrevista? Siete. Siete minutitos. Sí, unas cositas. Cronometrado. Eh, sí, no había más. Eh, cogió su avión y se fue. Ese hombre estaba que chispa. Muy, muy, muy molesto. Muy molesto. No quería hablar con nadie, nada de la seguridad. La persona que me lo dijo estaba ahí. Entonces no hubo reunión con gobernador, no, con alcalde, Todas esas reuniones se cayeron. Se fue madrugado para Bogotá. Está en Brasil. Molesto el presidente. Eso no le gustó. Eso, eso, eso, eso. Ay, aquí nos estrenamos. Menos, ven. Sobre el símbolo de esta nación que sale adelante en medio de las y lo hacemos internada, Enrique. No, menos mal que el Mello Castro se le fue alante y le habló de los juegos bolivarianos. Por lo menos me escuchó ahí. Porque. Sí, señor. Se fue. Ese no viene por. por Entonces esto. esos veinte mil millones que nos quitaron de, de la vía a La Paz, eso no, no se va a poder luchar. Sí se puede. ¿Y por qué no? ¿Por Ahora qué? cuando cuando la gente está guapa es que. Es, es que uno puede sí, exigir. Dice, Mire, vea, tiene el pueblo vallenato resentido. Claro. ¿Por le quitaste esto, porque no diste esto, porque qué no complacido a cuatro... ¿A, a los ricos? ¿Del pueblo pueblo nada, Enrique? Nada de la UPC, ¿no? Nada, nada, nada. De, de, de, de, de los populares, de la UDES, de la área andina. Entonces, ahí es cuando le... Bueno, y por, él tiene que hacerse una pregunta y sus asesores le van a decir ¿Por qué el pueblo vallenato está molesto? Ojo, que no eran los de la silletería. ¿Qué está pasando? Él tiene que hacerse esa pregunta. ¿Por qué esa, esa rechifla sostenida? No. Algo tiene que estar pasando. Se fue como... Como volador sin palo. Sin palo. Sin palo. Entonces dice, ah, claro, mira, si se rodó que le quitaron 20 mil a esto, que no diste esto, que ofreciste esto, que ciudad naranja, amarilla, le, come, sí, la le comía naranja, la pura naranja, pura paja. Esto, mmm. Ahí tiene que resonar. 6.58 minutos, no olvides nuestro sondeo de opinión de hoy eh, sobre, ¿cree que el nuevo rey por ser Aruaco proyectará el Festival Vallenato? Sí o no, el próximo es Rey de Reyes. Sí. Rey de Reyes. Que Mata no se va a presentar, que no se presente si él no es rey. No, ya no puede. Él no Toca es rey. Por algo no ha ganado. Ah, que no ganó la vez pasada. Beto Rada, hijo de Pacho Rada, buen acordeonero, excelente acordeonero, Dios lo tenga en su gloria. Se presentó cuántas veces, como 23 veces, y fue rey Vallenato. Y a raíz de eso, Enrique, una cantidad de memes. Ahí tenemos el meme de Mata vestido de ese fue de, de Álvaro Arruaco. Álvarez, mi, sí. mi paisano Álvaro Álvarez. ¿Lo vistió de Arhuaco Sí. Si quisiera con el ser Mata Arhuaco, ojalá fuera y, yo Y muchos decían, no, mata, mata indio, mata, mata, mata indio. indio, ¿de dónde? Se los ganó en Francalí tocando acordeón Que se preparen bien, hombre Que se preparen bien Alfredo Gutiérrez, que es un gran acordeonero Tres veces rey de la leyenda Vallenata Tenía fallas ¿Qué hizo? Se fue para donde sus parientes en La Paz y le dijo, pula puya, vallenata. ¿Quién es ah. en La Paz, Enrique? Que no todos sabemos de vallenato. ¿A quién allá en Lo Valle... que pasa es que Alfredo Gutiérrez, primo de los López. Ah, okay. eh, eh, Alfredo Gutiérrez tiene sangre de, de, de Sucre, pero sangre de ah, La Paz. Okay. La vena musical le viene por La Paz. Por La Paz. Y en un momento, eso se lo escuché en una entrevista, dijo, que se la hicimos. y Dijo, yo reconocí una falla. Digitaba, tocaba ahí la gloria de Alfredo Gutiérrez con los corraleros en Magual, después. Eh, con todas esas canciones pero tenía una fallita y fue donde Miguel López y le dijo, púlame y lo pulieron, después tocaba mejor que todo el mundo y yo sé que mata un, un, un gran acornero lo, ah, lo va llevando pero es que usted no gana porque quiere en Inglaterra los ingleses han, eh, inventaron el fútbol y se ganaron el mundial del 66 con un gol que no fue gol pero son campeones mundiales 7 de la mañana, 7 en punto, Andrés, otros saluditos allí, eh, mire, en España está Magalis Esther García Villero, eh, por favor. Vamos con más reportes de sintonía en Candela Vivo en Vivo, Lola Velázquez, Javier Hernández, Miguel Sinín, César Escobar, Yolima Pinedo, Daniel Padilla, Belquis Barro, Francisco Valencia, Santiago Pinedo. 7 un minuto, siete, un minutos en festival también hubo sus cositas. Mire, la policía tuvo que intervenir en 1686, 87, me equivoqué por uno, procedimientos judiciales, riña, la gente peleándose, dándose puños, y entonces llegan borrachos a la casa y se la forman a los hijos, a la mujer, o oh, la mujer también llega... Rasca y se forman los problemas 1687 la policía, un 10 felicitaciones para la policía nacional esa gente no durmió yo creo que el coronel Douglas si está durmiendo es hoy, lo vimos en las calles de Bahía, en diferentes vehículos un carro adelante y una moto atrás los demás estaban trabajando hoy los policías tienen derecho ayer o hoy a, también a celebrarlas. que le toque Ricardo Villafaña una señora parranda pero hay otras situaciones. Empecemos por Río de Oro o Lenin, por favor. Lenin. Así es, Enrique. Dos menores de edad murieron al comer una fruta venenosa. Estos niños en el, en el municipio de Río de Oro, un fruto venenoso conocido como huevo de toro, Enrique. Ese fruto usted lo toca y él quema, él le quema a usted la piel. ¿Se imagina usted ahora ingiriendo ese, ese fruto? Ellos llegaron de Venezuela, son dos niños, murieron. Eso fue en un corregimiento de Río de Oro. Una mujer, luego de partir con unos amigos, eh, se ahorcó en Guasimales. Si usted tiene problemas que se está bajando, depresivo, no vaya a beber porque eso es un, otro depresor. La cerveza el, eh, se, se, se ahorcó. ¿Qué le pasó a ella? Respondía al nombre de Rosa Ángel, Rosa Elena Rangel Hernández, de 49 años. Se quitó la vida mediante la modalidad de ahorcamiento, el hecho se registró ayer festivo en el barrio Los Guasimales yupar, en Aguachica mataron a Patas Largas. En Aguachica Patas Largas. Sí, Patas Largas era un reconocido eh, reciclador en ese municipio del sur del departamento del Cesar y fue encontrado fue hallado muerto. Eso fue eh, en la eso fue prácticamente el día sábado en la noche en la tarde tarde noche. Respondía el nombre de Luis Fernando Luzardo Carmelo. Sin mediar palabra, le dieron de baja. De baja no, le, lo asesinaron. Los que dan de baja es la policía. Eh, un policía murió en un accidente de tránsito en jurisdicción de Mariangola. Se atravesó un semoviente y se mató. Esto de, del ganado en la vía Mariangola, Blanca, Valencia, es de nunca acabar. Y ha registrado una cantidad de muertes que de verdad hay que ver lo que lo que hay que hacer el patrullero respondía al nombre de Ronald Enrique López Puello él es de Bolívar pero estaba escrito aquí a, a la unidad de carabineros de la policía del Cesar, él se movilizaba en una motocicleta cuando impactó con el semoviente que se le atravesó y la unidad de búsqueda de personas dadas como desaparecidas rescataron 11 cadáveres del cementerio de Curumaní pero también están haciendo exhumación de cadáveres, de cadáveres en Bayupar Chiriguaná Codasi y en otros municipios porque serían ejecuciones, ojo eso entre comillas, extrajudiciales Así es Enrique, además se tomaron muestras para perfiles genéticos a 70 familiares a fin de agilizar la labor de identificar los cuerpos entregados al Instituto de Medicina Legal fueron 15 los, los cuerpos hallados o y, sin identificar en el cementerio de Crumaní eh, por parte de, de la unidad de búsqueda de de u, u búsqueda de personas desaparecidas siete cinco minutos siete cinco minutos no olvides nuestro sondeo de opinión cree que el nuevo rey por ser aruaco proyectará el festival vallenato sí o no usted vote siete cinco minutos siete cinco minutos esto del festival de Vallenato dio mucho de qué hablar. Eh, algunos dicen que el aforo no fue total, una fecha a la cual no es, pero dinamiza la economía y ahí estoy de acuerdo con José Luis Jurón Márquez. José Luis Jurón Márquez se puso la camiseta del festival, eso después festival fue un honrón, fue un éxito. Y sí, las calles no estaban llenas como en años atrás pero se dinamizó y yo espero los resultados que todavía está haciendo la Cámara de Comercio Estudios Juiciosos, Enrique, yo le espero al respecto, en un centro comercial del norte de Vallupar, ahí sí no se respetó esa ley del, del, del, del aforo hubo una presentación con artistas, vamos a, a verlo, producción donde ustedes pueden presenciar el tapaboca se fue de vacaciones no, no, no, tuvimos divorcio, tuvimos usted vamos también se metió en el, en el cuerpo no, no, pero, pero, pero no, no voy a, a, a salir que no que yo sí lo tenía puesto y me toman una foto ve ahí está con tu, tu bueno, no esta en polo. el centro comercial al norte de Ayupar eso no se respetó el aforo, ahí lo están viendo los oyentes y televidentes eh, una presentación del Churo Día fue, fue gratuito eso se llenó al tope y en la fundación del festival de la leyenda de Nata cuando se presentó también Churo Día una bengala un juego pirotécnico le cayó a un asistente pero resulta sucede, Enrique, que el problema era que ni la defensa civil, ni la Cruz Roja, ni la policía tenían camilla y cogieron y atendieron a esta paciente y se la llevaron prácticamente alzada a, a, a, alzar a, las, a con las manos, a hombro, porque no había camilla. Bueno, pero el tapabocas sí estuvo de vacaciones. Ahí, y... Enrique, y en la fuente, Enrique, ese video no lo tenemos ahí. En la fuente, lo que denominamos aquí la fuente de, de, de la novena De la novena. Enrique, una multitud de jóvenes sin tapaboca, que eso daba miedo. Ahora, Enrique, hay otra cosa y per, permítame antes de que se me olvide. El 12 de octubre quedaron con la fiesta armada. El, quien realmente se atravesó en esta fecha fue el festival vallenato, más no la fiesta del pueblo. Era un festival del fue, pueblo. ¿cuál, cuál, ¿Cuál fiesta del Enrique, pueblo? Enrique tenían tres días programados no, con tarima no, no. y todo Pero, y, el, y la alcaldía no, la alcaldía lo, el día que iban a arrancar la ¿Las fiestas del, del barrio les prohibieron eso, Enrique? Este, Ese no es fiesta del pueblo. No es fiesta del pueblo. La que no del es el festival. No, pero es que el festival fue el que se atravesó este No, no, no. Este no eso año. lo programaron antes con antes. Ustedes le tienen Pero tiene es que el 12 de el octubre festival. siempre ha sido 12 de octubre, Enrique. ¿Y qué vamos a celebrarles el día 12 de octubre? No, el ellos, tenían de nuestra raza. ellos tenían su fiesta Mais, del pueblo. Hay que cambiarles el, el barrio, nombre. del barrio. Yo conozco bastante eh, eh, el, bar el barrio 12 de octubre pero el festival estuvo programado, no hoy ni mañana, y eso fue concertado por el Ministerio de Cultura, y eso fue concertado con la alcaldía, con la gobernación, con el Estado colombiano, y fue una puesta en marcha, en marcha de Presidencia bueno, de la República y Ministerio. Que en enero los... no nos cobre esa puesta en marcha y estemos todos otra vez en, encerrados, y, y Carnaval de Barranquilla se dañe porque Carnaval de Barranquilla le apuestan a la presencialidad bueno, a ah, ellos sí, nosotros no entonces nosotros tenemos que privarnos del no, Festival no, no, Vallenato yo, no, para complacer supuesto. a los barranquilleros y no, no, no, no, a todos los que le tienen desafecto no, eh, al eh, festival por no. supuesto, también tenemos nosotros derechos, pero cuidado y se les daña la esto, fue concerta, esto no fue que, que se lo sacó Rodolfo de la manga, ni otro ni, ni, ni, ni nada, le dijeron el, la presencia dijo vamos a hacerlo en octubre y después lo hacemos en abril esto fue una puesta en marcha un programa piloto, eso fue lo que yo leí que el 12 de octubre oiga, esto es más el 12 de octubre es así, chiquitico pero es que lo hagan cualquier. Eh, en el 12 de octubre lo que hay que hacer es deporte, ese es un barrio que ha sobresalido con el se fútbol, quejan Enrique de que ese parque que construyeron ahí, que era el parque que todo el mundo conocía, la cancha del 12 está privatizada Enrique no, les, y, le echan llave y no dejan ni, ni siquiera pagando. Y si la dejan a, a libre albedrío, la esmigajan, porque aquí somos así. Yo estoy de acuerdo. No sé quién no está ministrando, pero mientras esté Urbano Casiani, las cosas se hacen bien. Es lo que yo sabía. Tengo rato. Es que el 2020 yo no lo tengo programado. Yo perdí un poco de cosas allí. Iba. Aquí a los que no le ponen orden no acaban. Es mano dura. Mire cómo han acabado todos lo, los parques que hizo tú Tutuías, porque los hizo. No los están destruyendo. Y lo han cogido para fumar marihuana y hacer otras cosas. No estoy de acuerdo sí. con eso. 7, diez minutos, siete, diez minutos. Voy a hacer una pausa, hombre. Hubo un gran homenaje para una persona que le ha servido a Valledupar. Hablamos de Carlos Calderón Mejía. Carlos Calderón Mejía, súper inteligente, coreógrafo, bailarín, un tipo que se sabe los versos del pilón, mantiene la cultura, viene de la prosapia, su abuelo fue el de los versos originales del pilón vallenato, que es diferente al pilón guajiro, a los otros pilones, eh, al pilón de, de, de otras latitudes del Magdalena, como el Banco Magdalena, el de aquí es diferente un sentido de homenaje con unos amigos en la casa de los Luques, ahí en el centro histórico de Baibar, una casa construida en 1700, un homenaje, y disculpen que vaya a pasar al doctor Rodolfo Campos Soto, que fue el oferente, él está hoy eh, en un trance, falleció en la mañana de ayer su esposa, María Cecilia Cuello de Campo, Her, hija de don Manuel Germán Cuello, es congresista dirigente, guajiro pero dirigente en el César, que aquí éramos los mismos, hermana de Alfredo Cuello Bab Dávila, Dávila. Dávila, esos Dávila son de la prosapia del padre Dávila de San Juan, tío de Ape Cuello, sentido pésame, pero, mire cómo es la vida. Estaba contento el doctor Rodolfo, Rodolfo. Campo. El, eso fue el viernes, ¿no, Andrés? Sí, el viernes. El viernes, contento. Eh, yo diría el, el alcalde eterno de Par Sorpresa Caribe, Enrique. No, sorpresa no fue? Caribe fue Aníbal Martínez. ¿Y cuál ¿Tú? era el lema de él? Eh, la revolución de las pequeñas cosas. Algo así. Yo no estaba más, muy no, joven, Enrique. No, claro, eso fue en el 89-90, su primera administración. ¿Nueve añitos tenía yo? Bueno, eh, eh si Rodolfo Campos hubiese sido por lo menos tres veces o cuatro veces alcalde de Vallupar, otro pájaro cantaría. ¿Sabe qué hora se lo tropezaba uno? Él mirando las obras, ¡solo! Sin tanta bulla. Cinco de la mañana, cuatro de la mañana. ¡Ah! Pero el embeleco. Mi sentido, pésame a su familia, a Carlos, a quien conozco, a Cayo, fue secretario de Agricultura. ¡Qué hombre serio! ¡Hombre sentido! Pero hubo este homenaje y no podemos soslayarlo porque... Carlos Calderón se lo merece, esto y mucho más, eh, aparte de, de ese homenaje a Carlos Calderón, por favor. Hoy con un poco de, de nostalgia, porque al reunirnos como grupo changai, se nos viene a la memoria, esos amigos que desfilaron hace muy poco tiempo y que siempre eran asiduos participantes de estas reuniones. Me refiero a Algemiro Mesa, a Álvaro Escobar, a Carlitos Espeleta. Como todas las cosas en las que yo participo, le pongo toda la seriedad y el corazón por eso estas palabras muy sentidas son escritas Valledupar con su desarrollo portentoso crece y crece y corre el riesgo de perder identidades todos los días la porción de población con sabor auténtico vallenato, es más pequeña. La ciudad cosmopolita que se empezó a consolidar desde los años 50 ha sentido. Te digo como oferente de este acto al ex de Vallelparra, al doctor Don Fujimbo Soto. ¿Para Me atrevo a decir que él, en compañía de algunos amigos como Guido Verdecia, son de las pocas cosas buenas que quedan en Valle del Y eso me, me enorgullece. Y también me enorgullece venir aquí hoy a recibir esta humildad de la Changai en una forma muy pedagógica dentro de lo que nos ha permitido la pandemia, a través del tiempo y cuando comencé a hacer mi gestión cultural, la hice en el año 1967, porque fui el primero de la clase humilde que llegó y puso los pies en el Valle vallenato, porque primero fueron los de la élite, los amigos del presidente López. Los alumnos de Soficote, entre las que estoy muy orgulloso que esté conmigo Katia Montero. Luego, con el tiempo, bailé, fui parejo muchos años de Alma Castro Castro. Qué belleza. Me siento enorgullecido de estar aquí con mis amigas de baile de la sentido homenaje a Carlos Calderón. Se lo merece Carlos, docente, está pensionado Carlos y sigue trabajando por la cultura eh, vallenata. Y Carlos se ha movido por todas las no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Y, y usted lo ven, un hombre profundo que sabe de cultura, es un docente, sabe de cultura, se sabe comportar. Por eso, cuando estuvo en Europa eh, representando nuestro baile típico, no hubo eh, cosa que se saliera porque todo lo cuadra. Es un tipo que todo lo lleva bien hecho. Si es, si, siete, dieciséis minutos, dígame, amigo. Hay algo ahí que me llamó la atención del, del discurso del doctor Rodolfo Campos Soto, y es que nosotros los inatos corremos el riesgo de perder nuestra identidad. Sí, señor. Dice Asterio Castilla que los vallenatos somos el 1% nuestra cultura no está escrita la han ido escribiendo y metiéndole una que otra mentira lo mismo que Elfo Jiménez Ochoa nos dice estamos perdiendo identidad ya nos da pena hablar como yo hablo que se me siente el cantadito es que, y, y disculpe que, que siempre la traiga a colación pero con ella me formé, Consuelo Araujo decía no los antioqueños hablan antioqueño en cualquier, hasta inglés con el tema, con, con so acento el, el antioqueño. Acento. Y a nosotros nos da pena. Vamos a perder la identidad. Entonces usted ahora sintoniza cualquier medio en Valledupar y no sabe quién está hablando un rol o no sé qué. Todos quieren hablar cachaco, quieren perder nuestra cultura. Y esto es lo que nos hizo grande y sobresalir en la vida. No fueron los títulos falsos, no fueron los traquetos, no fueron los que hicieron parte del grupo armado, no. Es esto, el folclore nuestra forma espontánea de decir y revivir las cosas. Eh, y las canciones nuestras lo dicen. Usted ha tratado de hacer ese curso de, de cachacaizado en el Sena dos veces, Enrique. ¿Y qué ha pasado con ese curso? Yo lo pierdo. No voy a dar... Ah, no da como cuando bola van ahí. de vacaciones a Estados Unidos, porque no vienen hablando... Gringo. Eh, hey. eh, inglés. <ríe> <ríe> bueno, nuestro sondeo de opinión cree que el nuevo rey, por ser... Eh, Arhuaco proyectará el Festival Villanato, sí o no. El, 7, 18 minutos. Sin ¿Sabes quiénes sufrieron pero bastante en la Plaza Alfonso López, Enrique? Las materas o las jardineras del centro histórico, Enrique. Las cogieron de mesita las co Veamos las imágenes. Las cogieron de, de mesita de, de, de, de, de, de, de centro. De, de, de centro. Para colocar cabas donde venden la, la cerveza. Y para colocar los pies. Yo creo que eso acabaron con esas materas o esas jardineras en pleno centro histórico. Y después de salen a criticar al alcalde. Exacto. Es nuestro, nuestro comportamiento. Eso no existía hace algunos años, cuando respetábamos los pocos que tenían. Aquí se llevan las bancas, aquí dañan todo, aquí respetábamos, tenemos sentido de pertenencia. Lo que dijo el doctor Rodolfo Campos. Siete, diecinueve minutos, vámonos para política. Vámonos para política. Eh, ya le dije lo del presidente molesto, pero es por él, eso no es culpa de, de, ni del alcalde, ni del gobernador, ni de los eh, más fuerza no pudo fue hacer. Espontáneo, fue espontáneo, Enrique. Nadie lo organizó ni por redes, nada. Eso fue espontáneo. sí Es el sentir del pueblo. Ese es un reflejo de todo el país. Donde vaya, donde vaya, ahorita en cualquier, en cualquier sí, plaza lo a pública, lo chiflan. Sí, te Oiga, soberbia reunión en la paz los hijos, familiares, trabajadores muéstreme la foto de don Benjamín Calderón le hicieron una reunión a José Alfredo Geneco Zuleta que también es de La Paz La Paz Cesar para apoyarlo al Senado todavía hay gente ahí todavía se siente el alma el espíritu de Benjamín Calderón además en esa reunión estuvo Libardo Cruz Libardito que va en la lista de Apecuello le dije que la lista de Apecuello va por la segunda credencial. Sí, y después le, le apuesta tengo, a la segunda. Le apuesta a la segunda. Ahí tuvieron todo, los hijos, familiares, eh, con José Alfredo Géneco. Bueno, mire. Otra. Rumrum rum en Endupar. La gerente Soledad Manjarres se salió del grupo de WhatsApp de los trabajadores unos creen que es para marcar distancia con los obreros y otros más agudos dicen un mmm, Soledad se va, no quiere líos, va a renunciar, vamos a esperar, otra la oposición en el COPEI firmó, en pleno con Didier Lobo al Senado de la República, se van a sí, di con Didier Lobo sí señor, que sigue al Senado y todo el apismo, la gente de Ape Cuello Va con Didier Lobo. No se baja entonces a cámara, Didier. No, no, no, no, no, no le comió cuento a eso. O yo. Le voy a tirar unas del Centro Democrático. Todavía existe el Centro Democrático aquí en Maypar. Bueno, yo digo que sí. Dicen que sí. Eh, van a poner gente nueva. Mire, le están picando a Jorge Fernández Rodríguez. Ellos no son dueños de la clínica Buenos Aires. Voy a averiguarlo. Averiguarlo. Ver, ver, Raiza Rincón de Aguachica. Y también suena, ya sonado en todas las partes, ese hombre parece, en los picapierros. usted no sabe quién eran los picapiedros. Sí, claro. ¿Quién era? Yo sé, Pablo y Pedro, no era, Pedro y Pablo no era. <risa> bueno, vio que le No falta? era Pedro y Pablo. Que era una orquesta va llenada ¿Ah? los, <risa> los Los herederos de Uguemay y Lo, lo, lo vaya... que son las generaciones, yo <risa> pienso una cosa, ustedes piensan <risa> otra. Yo también vi los picapiedros, <risa> Pero bueno, bueno, entonces suena también, ¿sabe quién suena? ¿Quién? Ha sonado en todas las listas, en la liberal, en la conservadora, en los partidos sí. verdes, ¿Mm? Alejandro Aroca. Ah, Aroca, no, no se <risa> haya Aroca, hay es que la... puede comprarle una brújula. Sí, sí, sí, <risa> le tengo una del consejo, ellos dicen que no, y un abogado me dijo que sí, uh -huh. después lo voy a sacar a la, y dice, de no corregir la convocatoria para participar en la elección de Contralor, de la cual erradicaron el requisito de la experiencia, Contemplado en el artículo 68 de la ley 42 del 93, podría estar rayando con el delito de prevaricato por acción, y eso da cana, da cana. cárcel, palerere. El mismo requisito por el cual se cayó Mariflor Terán, Era. la falta de experiencia. De dos años, ¿cierto? Dos rey? años, ojo con la norma, ojo con la norma. Este, ¿Usted sabe quién es el Pollo Carvajal? No. No, no conozco el pollo Carvajal. No. No. General, yo conozco al rey, pero más el al pollo, pollo no. Carvajal es... Ah, usted conoce al rey, el del transporte. El del no, transporte. Este, es el, este, es al, este pollo, un general venezolano que fue aprendido en Venezuela, y ha soltado la lengua y dice que ha financiado campañas en el país. Y eso es otro escándalo eh, a nivel nacional, donde meten a Petro, meten a Piedad, pero Petro al parecer tiene el efecto teflón, no le pasa nada, ¿oyó? yo? 723 veintitrés minutos, 723 veintitrés minutos. El que está salpicado ahí es de, dentro del del priella, de la no esprilla con Jale Entonces, en el exterior eh, es de, de izquierda y aquí es de derecha. Oiga, hasta hoy está abierta la convocatoria para inscribirse como aspirante a la Contraloría Departamental. Tiene que llegar a la Asamblea del césar primer piso de la gobernación, o escribir Sé que la asamblea del César arroba gmail, punto com. Le tengo aquí el sondeo, Enrique. Dele, ¿Cree que el nuevo rey por ser indígena aroaco proyectará internacionalmente el festival vallenato? 335 personas participaron, de las cuales el 70% ciento dice que sí. Corresponden a 234 personas y solo el treinta por ciento dice que no, que corresponde a ciento un persona. Repítamelo, polloirra. 335 personas participaron al sondeo de ¿cree que el nuevo rey Vallenato, por ser indígena Aruaco, proyectará internacionalmente el Festival Vallenato? Los cuales dijeron sí, 70%, que equivale a 234 personas, y solo el 30% dice que no, que corresponde a 101 personas total, 335 personas, Enrique. Bueno, lo que quiere decir que la gente de la Fundación. ¿La tienen clara? La tienen clara y lo he jurado la Hugo Carlos, eh, Dangón, eh, la tipa del ministerio. Yo lo que sí San Enrique, ah, es que la lo, el otro año va a ser llamativo por lo de Rey de esto, esto Ese sí. Es que el ministerio, la gente sabe, vea, esto es un abrebocas, ya me está escribiendo hoy a nivel internacional. El otro año sí transmito, Enrique. No, vamos. Vamos a transmitir. Vamos con todo lo de la ley. 725 eh, minutos un saludo especial a Luz Marina González Montero en la calle 17 mi calle Marta Valeri Báñez abogada está ahí en el Palacio de Justicia, José Jaime Daza me gustan las crónicas de José Jaime Daza de La Guajira, de Patillalba y, y la médico pediatra Tatiana Rebolledo están en las clínicas sintonizado Pejado. Oiga, es que esto es récord, este programa. Aquí se dice la verdad y no le tapo la boca ni a usted ni a, mí, ni a ninguno. Que digan lo que quieran. Oiga, el COVID se fue de, de, de. El tapabocas se fue de vacaciones durante el Festival Vallenato. Andrés. Estos son los reportes que entrega el Ministerio de Salud en las últimas 24 horas por COVID-19 en el país. Mucha atención, se reportan 1.043 nuevos casos y 21 personas fallecidas. De estos, 13 casos pertenecen al Departamento del Cesar no se registran fallecidos hasta ahora la actualización total de las cifras recuperados es de 1536 casos activos en Colombia 12.531 Marco Antonio Bolaño Sauría, hermano de Paul oiga, me está recordando, dice hombre un periodista en Montería que era asesor de la alcaldía, se quitó la vida por problemas económicos Luis Rodríguez, bastante conocido en la costa norte colombiana y lo peor fue que lo anunció en las redes sociales y nadie cayó en la cuenta de que Luis Rodríguez estaba depresivo. Así es Enrique, mire el mensaje que dejó Luisito, así se denominaba sí, en las sí. redes sociales. las deudas hacen que por mi cabeza den vueltas malas decisiones necesito una o varias manos amigas y no para que me den un golpe en la espalda, me cansé de escuchar que esa ayuda vendrá y conformarme con que se quede en palabra. Mire, usted sabe y, y esto no es un reclamo Estoy hablando por Luis Rodríguez y los colegas de aquí, de allá, de todas partes. Es que una cosa es ser periodista de provincia y otro estar en Bogotá en o en Medellín. Incluso los de Medellín están llevando. Sí, señor. La pandemia, el 2020, y este año para los medios de comunicación han sido terribles. El presupuesto a los medios de comunicación se les bajó en más de 70%. Y, y esto ha conllevado a esta decisión y no estoy de acuerdo de Luis Rodríguez, no se enteraron los amigos, hoy están con pesares en el grupo que tenemos de periodistas de Barranquilla, egresados de diferentes universidades, se lamentan eh, la pérdida de, de, de Luisito se mató eh, a veces no entienden a las personas, no las entienden y lo que hacen es reclamarle, entonces llega a la casa y reclamo llegó donde el amigo, oye págame el tipo se encerró y se murió, hoy se están lamentando, nadie le vio lo que puso ahí en ese muro, los problemas económicos de la gente, y yo hablo de periodismo porque lo conozco de cerca, lo vivo, yo vivo es de esto, pero el problema ha sido agudo, muy agudo, y, y esa trampa de los bancos, esa trampa de los bancos, la gente perdiendo la casa, el vehículo dañado, el que debe luz, que debe no sé qué, y todo el mundo exigiéndole por, entonces, sí, sí, sí, espérate mañana, nos vemos el viernes, después no le contestan. Le apagan los celulares, Enrique. Deja y yo te, esa es la nueva, deja y yo te llamo. Dije, ya perdí eso. <risa> sí, señor. En pleno Festival vallenato la cantante vallenata Ana del Castillo, ahí tenemos el video y vamos a ponerle sonido, pongámoslo, producción está mal, ¿eh? <risa> De que que lo, eso que es un soplete. Eso fue un volador como que descontrolado, un, un juego pirotécnico y casi que le quema la cara a Ana del Castillo. Eso fue un evento en pleno festival vallenato. Ella se, se alcanzó a asustar bastante. Afortunadamente no pasó a Mayores. Pero también llevaron los artistas vallenatos de, de, de, de la. de. los rateros, Enrique. Le robaron dos acordeoneros al de la banda del 5 iba a iniciar, eso, y eso fue temprano, fue el jueves, eso fue un evento que hicieron ahí en Confasar, y apenas iban a montarse a tarima, cuando es que va a ver, a dónde están las acordeones. Ay, Ratero, los que vienen, esos fueron los primeros que llegaron, 7.30 minutos, un saludo especial al maestro Roberto Humada Moreno, hijo de Miguel Humada, un acordeonero, pero de esos magníficos, debían de ceñirle la corona a Miguel Humada, un acto Póstumo. Bueno, Enrique, qué diferencia. William Pinto en Osvenado, lo mismo que Ariela Aramendi en Bosconia, María Cristina Canales en La Paz y por aquí estaba viendo Omaira Herrera Miranda. Ahí está, ahí en una de las entradas de la Plaza Alfonso López. Una vez, a mí me, una vez a mí me criticaron el término ratero. Usted, como medio de comunicación, no puede decir ratero sino ladrón. ¿Cuál es la diferencia entre ratero y ladrón? uno es de cuello blanco y el otro es de barrio Ah, okay. oiga este este, mire nuestro léxico es tan rico el castellano que no es como el inglés y además nosotros como país vallenato tenemos un lexicón y usted puede utilizar las palabras y le escuché en varias oportunidades a García Márquez decir lo siguiente el idioma no es el más puro, sino el más vivo. Resulta que yo, a través de este medio, me puedo rebuscar y alzar. Y hablarle, y hablarle para un selecto grupo. Me van a entender 10, ni yo mismo, o 20 o 30. Resulta que en Candela Viva, mire, ya nos vamos y tenemos 423 personas pegadas en un Facebook. Parte de los canales televisivos y las emisoras. Entonces... Hay que autorregularse para que nos entiendan todos, porque el de arriba nos entiende. Entonces, aquellos de los rebuscados y buscar palabras donde usted no ni las entiende, entonces de eso no se trata los no medios. En Bogotá había una emisora que decía la emisora de la gran minoría. Sí, HJCK. Ajá, de los castaños. De los castaños. Eso era por un grupo selecto. Mi gente es el campesino el de los barrios populares y ahí le tengo una paloterapia en los caciques sí ay muéstrenos para irnos ya nos vamos ya la nos última vamos. presuntamente este ladrón intentó hurtar en una casa en una vivienda y pa', al parecer la persona como que es de la ley es de ley e, e, CTI CTI con y, un aprieto en la mano y llevó del llevo de, del bulto este presunto ladrón una paloterapia es bastante bastante este, la, este presunto Ay, a matar, ladrón porque a no, no cometió el hecho ante las, ante las autoridades. Es un presunto ladrón. Llevó pero de lo lindo. Le dieron y no consejo Enrique. Hmm. Bueno, Enrique. Nos vamos. ¿qué pasó con producción, con Sonido? 7.33. Un saludo a María Ávila Martínez amiga de mis padres en Valencia de Jesús. Muchas gracias por la sintonía muchas gracias por preferir este programa, hablamos con la verdad nos, nuestro único compromiso es con la verdad, un saludo porque sé el trabajo que ha tenido Jorge Iván Peñaranda Camargo con este programa durante todo el fin de semana, Andrés que tuvo eh, más activo que mi persona, a ustedes y a producción y a todos los que nos escriben eh, el sondeo magnífico 335 personas, esto es un récord en los medios de comunicación eh, nos encontramos mañana si nuestro señor Jesucristo así no lo permite hoy es día internacional del cáncer de mama a las mujeres a palparse, a palparse. No, y los hombres también Enrique. sí sí sí señor muchas gracias La cantera. La cantera. ¡Suscríbete